¿Qué tal amigos del día? Nos encontramos desde el subcomando del distrito Quevedo Mocachi con el teniente coronel Darwin Guevara, jefe encargado del distrito en estos momentos con quien vamos a conversar acerca de una novedad que se ha registrado acá en el cantón Quevedo, específicamente en el sector de la parroquia Venus, lugar donde se han distribuido panfletos con eh, presuntas amenazas vinculadas a algunas bandas, al menos eso es lo que refiere el documento. Coronel, ¿cuál es el trabajo que ustedes están llevando a cabo en este momento? Bueno, Policía Nacional, inmediatamente que llega a nuestro conocimiento este tema de este panfleto que anda circulando, pues obviamente hemos activado a inteligencia, las unidades investigativas, vamos a judicializar esta información para que sea investigado de dónde proviene esta información. Como ya lo indicó nuestro comandante, mi coronel, en horas de la mañana, pues obviamente esto va a ser investigado. La Policía Nacional es la única institución del Estado que está para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el país. No podemos permitir que este tipo de, de panfletos estén circulando con amenazas en contra de algunos ciudadanos que son citados en ese, en ese documento. Okay. Hacer también un llamado a la comunidad a la calma, dado que al momento que se empezó a distribuir estos papeles, llegaron a algunos domicilios y se generó la alerta. Bueno, nosotros estamos como Policía Nacional eh, prestos y dispuestos para garantizar la vida de todos los ciudadanos ecuatorianos, no solamente de la sociedad quevedeña, sino de todo el, de todo el país. Ya lo hemos demostrado con el tema de las manifestaciones, eh, del tema que acabamos de salir, pues y obviamente retomamos lo que es el modo de seguridad ciudadana. Policía Nacional está para garantizar el, el, el orden público, y lo vamos a hacer, vamos a realizar los documentos necesarios para judicializar y que se investigue este, de dónde vienen estas amenazas. Coronel, ayer también, eh, específicamente el día jueves, acá en el Cantón Quevedo, algunos padres de familia también tenían preocupación, dado de que en una institución educativa, que obviamente no se puede nombrar, habrían sido encontrados eh, municiones. Pero, ¿en qué estado fueron encontradas? ¿Tal vez en poder de alumnos o dentro de la institución? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Bueno, la DINAPEN fue, eh, estaba realizando una capacitación al interior de, una, de un establecimiento educativo aquí en la ciudad. Eh, habían realizado una, una revisión y se habían percatado de que existe una, una caja de munición. Esa caja de munición ya está en poder de la Policía Nacional. Eh, lo que se recomienda en este caso a los padres de familia que, que verifiquen en qué actividades andan los adolescentes que verifiquen qué es lo que trasladan en sus mochilas, pues esto ya es una tarea de cada padre de familia, que debemos realizarla en casa, verificar qué es lo que ellos suelen llevar al colegio y toda esta situación. Y bueno, obviamente esta persona está siendo investigada, este menor de edad está siendo investigado, pues para que nos indique de dónde es la procedencia de esta munición, ya que eran munición de alto calibre, en este caso de 765, que es munición de fusil. También se habría registrado en una institución educativa una riña entre estudiantes donde habría habido armas blancas. ¿Tienen conocimiento de este caso que circuló en redes sociales? Bueno, la Policía Nacional tiene que eh, activarse a través del 911. Por favor, a todas las personas que de pronto hayan este tipo de inconvenientes, nosotros estamos en el control de escuelas y colegios. Obviamente no podemos cubrir de pronto en su totalidad todas las escuelas, pero sí las más grandes. Entonces, si de pronto existe algún tipo de esta alteración del orden público, pues obviamente activar el botón de seguridad, activar el chat comunitario, activar de igual manera el 911 para que Policía Nacional esté presente y evitar que existen este tipo de agresiones que por lo general se dan a la salida de los planteles educativos. Ok, coronel, entonces hacer un llamado a la calma a la ciudadanía y también invitarlos a, a que colaboren con los operativos policiales que se ejecutan actualmente. Así es, un llamado a la calma a toda la ciudadanía quevedeña, pues estamos acá nosotros para garantizar la seguridad ciudadana y eso es lo que nosotros vamos a realizar diariamente, lo hemos realizado, como ya lo dije, a través del paro, nosotros hemos mantenido, es importante resaltar esto, que acá en, en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, no hemos tenido paralización de gasolineras, de gas licuado de petróleo, eh, bueno, de alimentos sí, del producto que viene de la sierra sí ha habido un, eh, por el cierre, ¿no? Pero nosotros hemos, hemos mantenido lo que es la troncala E35, ha estado totalmente habilitada, lo que ha permitido la movilización, al menos en la provincia de Los Ríos, en ciertos puntos que hicieron unos cierres personas no con el ánimo del paro, sino ya con el ánimo de extorsionar, de pedir dinero para, para dejar pasar los vehículos, que eso ya es otra cosa, eh, incluso tuvimos cinco detenidos en lo que es mocache de, sobre este tema pero eh, Policía Nacional ha trabajado garantizado y no es que acá no pasó nada. Ustedes recordarán que hubo una comunidad de, de Cotopaxi, de estos eh, indígenas araguasi donde vinieron y se tomaron el anillo vial. Inmediatamente montamos un dispositivo de 350 policías y habilitamos la vía. Desde ese día ya no tuvimos ninguna visita más de estas personas que obviamente realizaron desmanes acá al paralizar, imagínense lo que es la E35, la carretera que une prácticamente la provincia de Los Ríos con, con Santo Domingo. Entonces, eh, hemos garantizado que exista la gasolina, eh, se ha garantizado el GLP y no hemos tenido pues mayor desabastecimiento acá en la ciudad, que no se ha sentido prácticamente como en las ciudades de la sierra. Eh, eh, aquí, como estamos en vivo, Coronel, hay una pregunta de un internauta. Yampi Valderramo pregunta si usted personalmente sale a patrullar acá en el cantón Quevedo. Bueno, eh, al ciudadano que nos pregunta eso, se ve que no revisa las redes sociales. Siempre estamos saliendo en vivo desde los diferentes lugares. Pues le invito a que sintonice esta página o la página de su preferencia para que ustedes nos vean en la, en la escena, pr propiamente. Pues estamos siempre activados, pues obviamente. Ustedes que son de la prensa conocen que esto es así. Gracias, coronel. Ahí está eh, la respuesta del coronel también para los internautas. Invitarlos a que compartan esta información. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales y revisar nuestra página www.aldia.com.es.